Hola, ¿cómo estás? Soy Sergio Molina, asesor inmobiliario desde el 2008, aquí en el estado de Yucatán. Hoy, primero que nada, te quiero agradecer por haber entrado a este canal. Si no estás suscrito, por favor, hazlo. Y te invito a que veas el siguiente video. Te voy a mostrar hoy una casa en venta en Concal. Al final de este video te voy a mostrar la ubicación de donde está Concal. Concal es un municipio de Yucatán muy, muy cercano a Mérida. Esta casa que te voy a mostrar tiene un precio de 2,670,000 millones mil pesos. Quiero comentarte que es importante que veas el precio y la fecha del video. Porque luego hay gente que me contacta y me dice Oye, pero es que yo vi el tal precio y fue de hace un año. Entonces es muy importante que veas el precio y la fecha del, del video hoy estamos a 2 de mayo del 2023 Bueno, te muestro esta casa, eh, es un tipo de vivienda eh, casa, es una casa residencial los metros cuadrados de terreno es de 324 de frente son 10 por 32.40 de fondo los metros cuadrados de construcción son 183 la cuota de mantenimiento es de $1,350 pesos. Te voy a describir a continuación la propiedad. Es una privada de 82 lotes residenciales con áreas de esparcimiento como parques, con juegos infantiles, áreas verdes, terraza social, techada con baños, cancha de fútbol 5, media cancha de baloncesto, 30 cajones de estacionamiento para visitas, áreas de lectura libre, pista de jogging de 900 metros de distancia. Todo esto distribuidos a todo lo largo de la privada, además de contar con barda perimetral, caseta de vigilancia 24-7. Eh, la ubicación, pues como les comenté, está en Concal, a 15 minutos de los centros comerciales, como en el caso de Altabrisa, la plaza de mayor asistencia aquí en Mérida. En los últimos años se ha convertido en una de las zonas de mayor crecimiento con cal, compitiendo casi con Temozón, con Santa Gertrudis, Santa Gertrudis, Copó. Todas esas zonas del norte muy cotizadas. Esta casa que yo te muestro, de una sola planta, tiene cochera techada para dos autos, una sala, comedor amplio, barra desayunadora, cocina con alacena, medio baño de visitas, terraza, la recámara número 1 con espacio para closet y baño completo. De igual manera, para la recámara 2, la recámara 3, que es la principal, con closet, vestidor y baño completo. Área de lavado, alberca, pasillo lateral para acceso al patio y a la cocina. Incluye alberca, cochera techada, cocina integral y canceles en baños. Método de pago: se aparta con 10 mil pesos, el enganche es de 20%, el saldo del 80% es contra escritura. Este precio, disponibilidad de precio sujeto a cambio sin previo aviso. Yo te invito a que tomes una decisión por esta excelente casa, en un excelente lugar de gran plusvalía. Y con un precio módico, un precio accesible para la zona, yo te invito a que me contactes. ...para que te pueda dar mayor información y si tú te encuentras ya en la Ciudad de Mérida podemos ir a visitarla. En la descripción dejo mis datos y a continuación voy a mostrar la ubicación de Concal. Gracias por visitar este canal y estoy para servirte. ...darte que aquí por esta zona está la plaza comercial más visitada, que se llama Plaza Altabrisa...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 Tienen las sucursales de restaurantes, antros y demás que tienen en Mérida, solo en la temporada de verano, vacaciones de verano. Todas las sucursales que tiene Mérida, en cuestión de restaurantes y antros, se ubican, tienen, ponen una sucursal en temporada aquí en la playa Chipsum. Entonces, como puedes ver, tiene una, esta casa que te ofrezco tiene una magnífica ubicación, cercanía a Mérida y cercanía a la playa, entonces si quieres mayor información de la casa, eh, con mucho gusto yo te puedo atender, en la descripción dejo los datos y también la descripción de la casa, gracias por ver este video y suscríbete al canal.